Hola y todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Vamos a recordar viejos tiempos Volviéndolo a jugar, no me acuerdo O sea, sí me acuerdo de lo que se tenía que hacer Pero... Y me acuerdo de algunas cosas donde estaban Por ejemplo, sé que hay una llave en la mesa A ver... Es que hasta... Creo que la iluminación de esto... Es como diferente Vale, me acuerdo que había Que encontrar la... la manija esa Que estaba aquí <risa> Mango Y ahora, por lo que veo Te dicen lo que es cada cosa Antes no. esto, esto era una operación matemática A ver si la han cambiado Vale eh, Antes esto Os lo digo ya, ¿eh? Lo veréis en el vídeo luego, ¿vale? vale estaba en inglés y no entendía nada. Así que ahora podemos resolver esta duda que tanto tenía yo. 2 más 5 son 7. Eso está claro. Movimiento local. ¿Vale? 9 menos 5. 4. 4. Entonces son 7. 4. 15. Abrir dice a mí. 4. ¿Cómo? 7, 8, 9, 10, 11, 12 No entiendo, caja de seguridad Presiono el botón para... ver. Vale, llave pequeña Buah, como no le hayan cambiado todo Eso ya es otra cosa, eh Por lo menos sé de dónde es cada cosa Pero no era con la llave esta Vale, recuerdo que tengo 10 minutos, eh eso veo que no lo han cambiado. Y dirás, ¿cómo subes allá arriba? Buena pregunta. Eh, vale, vale, ya me acuerdo. Tenía que poner la clavija. Por favor, pon la clavija. Súbete en el váter. Eso es lo primero de todo. Eso sí, en lo de abajo sigue estando en inglés. eh Increíble. Mm -hmm. Buah, es que han cambiado. Ah, ahora que me acuerdo, había un ladrillo. Que tenías que tocar... Porque tenía algo ¿Cuál era? Este, mira, este, este, este Aquí Aquí, Coge esto Por favor, coge esto Por favor, coge de hecho Ay, Dios mío No me digas que Vale Buah, Es que esto está más difícil que antes, chaval Vale, se necesita una llave Pilla la llave, abre esto pero no ves que. Los... Ay, mira. A lo mejor tengo que hacer así. Sí. A ver. Esto la han complicado tanto que la han cagado, eh. Te lo digo ya. Te lo digo ya, la han cagado. Porque no era así, eh. Espérate. No, no era así. Lo... Es que la han cagado, tío. La han cagado. Porque no era así, chaval. Le han cambiado todo. Como no tuviera que hacer esto. Es que con el martillo había que hacer algo, ¿eh? Porque me acuerdo que tenía esto en la mano. Y podía romper. No sé si era esto, puede ser. Entonces, claro. Para los que llegamos con esto. Pues lo tenemos un poco complicado. Buah. Había que pillar una silla, ¿vale? Y con la llave que habías pillado, tenías que abrir el candado, ¿sabes? Pero claro, con poco. Había que abrir esto, ¿vale? Dentro. Y ahora sí me dejas. Ahora sí me dejas. Vale. Entonces, ¿vale? Había que abrir esta puerta, pillar la silla que hay allí, subirla... Ponerla aquí y abrir esto. Dentro de esto hay como, una, como unos dibujos que tienes que colocarlos ahí. Con eso abres una puerta y ahí hay un, hay un código. Ese código lo tienes que averiguar sumando esta operación. ¿Vale? Y entonces ya puedes escapar. En caso que no lo consigamos ahora no pasa nada, ¿vale? Porque luego lo voy a volver a... A abrir a hacer de nuevo para ver si lo podemos conseguir hacer porque porque yo te puedo decir que sé cómo salir de hecho lo grabé si quieres verlo vale te lo voy a dejar al final de este vídeo entonces aquí había que salir vale o sea a ver cómo te lo explico no me lo creo ¿Por qué solo tengo una llave ahora? ¿Por qué solo tengo una llave? Nada Y aquí Había algo Los que habéis jugado este mapa hace tiempo Seguramente sabéis a lo que me refiero ¿eh? Esta llave Claro, es que tienes que Buah, tío Lo voy a tener que volver a hacer ¿eh? Lo voy a tener que volver a hacer ¡No te sientes el batero, hombre! Lo abres con una llave. Y eso es el código, ¿vale? Que el código, si no lo han cambiado, es esto de aquí. Es el resultado de esto. Eh... A ver. A ver, es que no me dejo nada. ¿Ves? Aquí hay algo invisible que antes lo podías pillar. ya ahora no lo puedes pillar. Voy a hacerlo otra vez, ¿eh? A ver, para empezar, aquí hay una llave, ¿vale? Entonces, la llave esta, ¿vale? La llave es una llave pequeña. Entonces, aquí está la manija, ¿vale? La manija va aquí. Por favor, ponlo. ¿Por qué no me deja ahora? Y ahora sí me va a dejar abrir, ¿a que sí? Pues no, tampoco Tampoco, tampoco me deja Es que hay algo que Vamos a abrir esto, por favor, te lo pido Con la llave, ¿vale? ¿Vale? Lo abres Hay otra llave, ¿vale? Llave de celda ¿Esto qué quiere decir? Con esta llave ¡Oh! Gracias, aleluya Silla, vale por favor, coges la silla Y la pones aquí Por favor, pon la silla Media hora para poner la silla Espérate ¿Ves? Entonces, aquí Tienes que poner unos, unos dibujos Que están aquí arriba ¿Los podríamos hacer desde aquí? Pues sí Estrella, no. círculo eh, Cuadrado Y cuadrado, ¿no? Estrella, círculo, cuadrado y cuadrado ¿Vale? Ya está Estrella Es que le han cambiado todo Estrella Por favor Círculo Aquí, vale Hay que poner la silla Lo que pasa es que no sé por qué no le da la gana De ponerla Pon pues la silla chiquillo A ver, espérate Pero bastante bueno, cuando veáis el vídeo luego lo entenderéis, ¿vale? ¿Por qué estoy tan así? Porque esto es totalmente diferente. Y ahora ¿para ya me dirás, ¿para qué me sirve ahora esto si se ha abierto lo de abajo? ¿Ves? Entonces, aquí te sale estrella, círculo, cuadrado, cuadrado. Y entonces, aquí abajo tenías que poner estrella, círculo, cuadrado, cuadrado. Creo que era... ¿Qué era esto? No me acuerdo. Luego esto creo que lo podías abrir, ¿no? Si no me equivoco... Vale. Podías abrir. Que eso era lo de la luz para poder abrir el candado. 7, 4, 15. Voy a probar si era eso. 7, 4, 15. Dime, por favor. ¡Buah! Aquí había que poner un código. Como no sea que me tenía que meter por aquí, pero no, por aquí no había que porque no tenías que hacer nada. Pero, como no, vale, espérate. Creo que con la silla había que hacer algo. Vale, ya me acuerdo. Vale, ok. Aquí arriba hay algo, vale. Y tenías que, espérate, espera. Ahora, ya lo he pillado, lo he pillado. Increíble, ah, buah. Parkour, eh, se viene parkour. Se viene parkourcito. Bueno. En serio. Tú me estás tomando el pelo, ¿eh? Tú. ¡Yo toman pelo mí! ¡Coge la llave, chiquilla! ¡Coge la llave! Porque no pilla la llave. Si alguien está entendiendo lo que está pasando, que me lo ponga en los comentarios. ¿Podrías hacerte daño con algo? Como que...? No entiendo. Como que me podría hacer daño con algo? A lo mejor tengo que pillarlo con el palo. Antes, ¿vale? Tú abrías esta puerta y se veía blanco. Y tenías que ir hacia la luz. Pero ahora... ¡Buah! Bueno, pues por aquí, ¿vale? Os dejaré el vídeo de la grabación que hice cuando al principio del canal me gustaba, no es por nada, no es por quejarme, pero me gustaba más como estaba antes. Aquí la han cagado, pero por completo. Espero que te haya gustado, si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios, pues, ¿qué mapa, ¿vale? ¿Te gustaría que jugase? Y si has visto mis vídeos anteriores de Roblox y tal y te gustaría que jugase alguno de ellos de nuevo, me lo dejas también aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Eh, como Rimien verde este mapa mmm, ha estado bien, entre comillas, porque le han puesto en castellano, ¿vale? Eh, lo que no me ha gustado es que la han cagado porque... Mmm, el, los, por ejemplo, los códigos, las llaves para, para poner las cosas, antes no era así. O sea, si tú cogías un objeto, ¿vale? Por ejemplo, la manivela de la puerta, tú cogías la manivela, te ibas a la caja y la abrías directamente. A mí, desde mi punto de vista, la han cagado. Y... Pero el pequeño lado positivo es que está ahora en castellano. Pero bueno, no pasa nada. Espero que te haya gustado y nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, chao!